Estamos en este espacio de entrevista, muchísimas gracias por estar con todavía la televisión y la noche al día, 720 -50 222 el número al que usted se puede comunicar con nosotros, participar del programa y nosotros gustosos pues de, de atender las consultas, las, las inquietudes, las preguntas, los comentarios también que realice el programa. Eh, hablemos de indicadores económicos, hablemos de cómo nos está yendo el país. Me, Llega a la memoria, por ejemplo, un dato que teníamos y era el relacionado a la lista azul que lanzaba el Ministerio de Economía, eh, esto con relación a los créditos, por ejemplo, y dentro de ello más del 35% eh, son pues, personas que pueden y cumplen y son buenos pagadores ante las, las dudas que, que te, tienen de las mismas entidades financieras, hay un movimiento, hay una utilidad. ¿Qué nos dicen estos, estos indicadores? Para hablar de este y otros temas y, y, la, y, y la posición que tiene Bolivia también con relación a la región, está con nosotros el analista económico Abraham Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas Bienvenido, Abraham. Muy buenas noches, pues gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes de ese prestigioso canal. Mire, yo iba con este dato que, que lo daban a conocer en días pasados, ¿no? Eh, ¿Cómo está el comportamiento eh, de la economía en nuestro país eh, si vemos indicadores de que la gente cumple, la gente paga, hay utilidades y que la mayor parte, pues, no tiene dificultades? Y De hecho, está en esa lista azul que nos comentaba el Ministerio oh, de Economía. Es. Ese indicador que tiene que ver con la tasa de mora, ¿no? que uh -huh. es la relación de cómo van cumpliendo los que uh -huh. tienen créditos en el sistema financiero, teníamos unas tasas de mora tremendas del 20%, 15% de moras, se hablando de hace 15 años, ¿no? Eh, e incluso había marchas de los deudores, eh, bueno, se ha bajado tanto, es decir, el, el, el movimiento financiero de los depósitos, el resultado de la bolivianización, pues, donde los bolivianos, bolivianos, eh, confiamos en nuestra moneda, el sistema financiero que está prestando eh, más del 90%, eh, se, se ha revertido, o sea, habían préstamos entonces, eh, entonces más del 90 eran créditos en dólares, ahora son más del 90% de créditos en uh -huh. bolivianos. Y lo bueno que eh, está mostrando un, un país donde los que se prestan, ¿no es cierto? Para, ya sea para consumo, ya sea para negocio, están cumpliendo con los pagos. Hay una mora bajísima, es la más baja de toda, eh, de, de toda la región, que es el 2%. ¿no? Es, es una mora realmente bajísima. Pero, eh, bueno, hay muchos otros indicadores que están mostrando el, el, el resultados eh, importantes en la economía y perspectivas también, ¿no es cierto?, pese a que en el contexto internacional y también en el regional, no hay muy buen augurio, ¿no? el, lamentablemente los países desarrollados que están haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar, ...su cuasi-recesión a la calle Estados Unidos y la misma Unión Europea... ...sin embargo hay algunas uh, actitudes como la guerra económica entre Estados Unidos... y ...que perjudica obviamente al conjunto del mundo... ¿no? ...y en el conjunto del, del, de la economía mundial... ...pues son los, eh, las economías eh, emergentes... ...como la China, la India, la propia Rusia, África... Eh, ¿no? las, ...las que están respondiendo y están llevando en sus hombros... digamos eh, para que no haya una, una recesión de, de la economía mundial Pese a eso, hay una economía ahí en Sudamérica no Que era chiquita, que tenía indicadores económicos eh, realmente lamentables Hace 20 años, eh, que es Bolivia ...y que está mostrando indicadores económicos eh, importantes... ...pero, eh, y esto para que también los estudiantes de economía... Eh, ...por ahí de, me están escuchando mis alumnos... ...es que no solamente se trata de crecimiento... ...sino que además hay indicadores... De, ...esos indicadores eh, económicos están afectando a indicadores sociales... ...es decir, estamos hablando, de, ese impacto, estamos hablando de desarrollo... Uh -huh. ...no solamente crecimiento económico... ...sino estamos hablando de desarrollo... ...indicadores como por ejemplo la esperanza de vida... ...como hemos subido entre el 2005 y el 2016... ...de 63, o sea, había una esperanza de vida de 63 años... ...y ahora estamos en 73 años, o sea, 10 puntos... ...que Bolivia ha dado el ejemplo, ¿no es cierto?, por las políticas sociales... ...de tener ese indicador que ha ido aumentando, ¿no? ...igualmente en términos de pensiones y lo importante... ...en términos de desarrollo es como la... El, el, ...teníamos una pirámide donde estaba la mayoría de la, de, de la población... ...estaba aquí abajo, pobre, ¿no? ¿no? pobre, o sea, con bajos ingresos, eh, a, ahora ya no es un triángulo, sino es una especie de, de, de rombo donde a, aquí al centro ha venido, mire, era... 5 o 7 millones eran los, los que estaban po, con bajos ingresos, y ahora han subido de esos, obviamente, como, como 3 millones, están 7 millones, el 62% de la población que ha ido a, la, a, la, a lo que diríamos a los ingresos medios, o en términos sociales, a la clase media. Eso es importante. Esas son las clases que, que accedieron, que subieron o sea, a las clases o sea, medias, se, se han esta o sea. parte, ¿no es cierto?, de, de, de, de la clase uh -huh. con mejores ingresos, y eso es también un indicador de desarrollo, uh -huh. que es, evidentemente, el resultado de eh, el, un buen manejo. ...un manejo interesante, un manejo que en economía se podría asumir en, en un comportamiento... ...de las decisiones tanto de la política fiscal, de la política monetaria... ...y de la política productiva también, que ha permitido eh, hacer eh, que seamos anticíclicos. Es decir, en tanto que el ciclo eh, eh, de la economía de la región, por ejemplo, se fue no siento, malogrando... Eh, ...de tal manera que los términos de intercambio se han ido deteriorando para todos los países... Uh -huh de a, América del Sur, porque somos básicamente exportadores, eh, productores de materias primas, pero para el país que más se ha deteriorado estos términos de intercambio es para Bolivia. Es decir, Bolivia ha sufrido más el deterioro de los términos de intercambio por el asunto fundamentalmente de la baja del petróleo, que hace bajar el precio del gas, y por la baja también de los minerales. Entonces, sin embargo, a pesar de tener este contexto adverso ¿no? de, de, de, de lo internacional, Bolivia ha crecido y ha tenido en los últimos cuatro años, y, y este año también pues, lo va a tener de acuerdo a las proyecciones de organismos internacionales, también del, del gobierno, del ministerio del banco, pero también de organismos internacionales, que va a tener un mayor crecimiento entre los países de la región. esto está eh, esos son los resultados en términos económicos que vamos a tener un crecimiento, que se explica no por un aporte del comercio internacional, o sea, de la economía externa, porque ahí más bien no nos ha ido bien, ¿no? por la baja de los sino más bien por una dinámica de nuestro mercado interno. Y la dinámica de nuestro mercado interno, ahí tiene que ver un agente principal de la, de la economía plural, que es la economía del Estado. Es decir, la inversión pública va a permitir que el Estado cumpla lo que se compromete en términos de inversión pública. También ha habido un sector privado que ha, eh, que ha respondido, ¿no es pero podría haber respondido más ¿no? un, un sector privado, un sector, no para que haya un mejor crecimiento, eh, aún lo pueden hacer, ¿no pero el, el, el, la dinámica fundamental, el motor principal que ha permitido que tengamos este crecimiento, pese a las adversidades, ha sido la inversión pública, es decir, la economía del Estado tengo algunas consultas, por ejemplo cuando se habla de, de, de, de la economía de, del país, de estos indicadores positivos, cinco, o seis años que tenga la mejor economía de la región, bueno ahí están los indicadores ¿cómo estamos dentro? ¿cómo estamos y cómo eso se, se visibiliza en la economía que tienen las personas? En esto que usted me decía ¿no ha crecido la clase media y bueno existe mayor poder adquisitivo y estos temas cuando hay una observación también por parte de los mismos eh, analistas que, que mencionan lo siguiente, tenemos un mercado informal Estamos hablando de todavía eh, el empleo y el desempleo, si bien están en un 4.2%, si más no me equivoco. Y si tenemos una tasa de desempleo que es la más baja de, de la región. ¿no? Pero ¿qué tipo de trabajos se tiene? Pero, todavía claro. son, son asalariados, ¿qué porcentaje? Entonces, ¿va por el tema informal que de repente, o independiente, si lo decimos de otra manera? Sí, este, este es un fenómeno que ocurre en los países, ¿no es cierto?, que incluso en los emergentes y en aquellos que estamos, uh -huh. como dicen las organizaciones internacionales, en vías de desarrollo. Hay un, hay un sector que, eh, eh, la economía, que, que encuentra sus propios medios y sus propias iniciativas para poder eh, tener ingresos, ¿no? que, que es lo que, se, lo que mal se llama el sector informal, uh -huh. mal llamado sector informal. Uh -huh. En realidad, este sector es el sector de la economía popular. Las iniciativas populares, que, que es bastante complejo, además, eh, eh, incluso las relaciones que tiene esta economía popular con economías populares de otros países, el caso de economías populares de la China, tienen una relación interesante con economías populares de Bolivia, incluso hay matrimonios, qué sé yo. Entonces, es una dinámica que, evidentemente, eh, hay que estudiarla, hay que comprenderla, y seguramente es posible hacer políticas públicas para eh, eh, dinamizar mejor esta, esta economía popular. Es, eso seguro. Es un. Es es un, porcentaje es un elemento pendiente eh, en términos de porcentaje, de porcentaje incluso el aporte que hace esta economía popular eh, no está muy bien capturada ¿no es cierto? porque no está eh, contabilizada en términos de estadísticos seguramente uh -huh. si se puede formalizar esto para que puedan ser eh, sumados a las estadísticas, pudiéramos tener un crecimiento mucho más importante ¿no? Ahora eh, se dice en términos, en términos laborales que este sector informal es el que mayor cantidad de, eh, de puestos de, uh -huh. de ocupación va a Va creando, ¿no? Y eso es comprensible. De pronto, uno, yo tengo una iniciativa, hago mi negocio y he creado un empleo. Y si, si trabajo con mi hermano, qué sé yo, ¿no? O con mi hijo, ya he creado dos, dos, dos, dos puestos de, de ocupación, ¿no? Pero entiendo de que es un, es un tema pendiente en todos los países, es un tema pendiente en los cuales seguramente se puede ¿no? tener iniciativas de políticas públicas que permitan que este sector se fortalezca. De todas maneras, en el caso de Bolivia, también, por vías, lo que decimos los economistas, por vías indirectas, el sector se ha fortalecido. El hecho de que haya un incremento salarial, por ejemplo, ¿no? en el sector formal, como dice, ¿no? Eh, eh, el, el trabajador cuando tiene un incremento salarial no se lo saca al exterior, ¿no? ni siquiera hace viajes a Miami, al a, a, a, a exterior del país, sino que consume, consume eh, producto boliviano y consume en el mercado interno este eh, Por un efecto multiplicador Pues dinamiza también esto que se llama eh, eh, La economía popular es lo más correcto eh, O esto que conocen como El sector informal, por lo tanto Pero eh, tiene su movimiento, tiene su dinámica claro, claro, Existe, tiene su, Existen tienes... condiciones, ahí voy con la consulta Ahora, existen condiciones Para este movimiento eh, Para que se genere las eh, Los emprendimientos, las iniciativas O sea, hay condiciones en el, en el país Porque podríamos tener un escenario Muy complicado como es el que Por ejemplo tiene Argentina, o sea Está pasando una situación económica que está afectando a todos los sectores, a la población. ¿Cuáles son las condiciones económicas en el mercado boliviano o, o en la economía interna? Así es, lo que sucede es que en, en el caso de la Argentina ha habido un cambio de modelo, ¿no? un cambio de modelo en el cual un sector de la economía, no está en todo, un sector de la economía está, ¿no es cierto?, el sector financiero ese sector que, que, eh, que está totalmente dolarizado que está, y, y en, en contra diríamos perjudicando a los sectores productivos como son incluso las propias industrias este, están cesando las industrias eh, el, el anterior modelo estaba recuperando más bien la industria que había sufrido, no es cierto, ese aparato productivo una merma, se estaba recuperando incluso por eh, encargo y por responsabilidad de los propios trabajadores lo que estaba sucediendo en la Argentina, pero ahora no pueden por este asunto de que hay el, el, el tipo de cambio eh, se, se dispara, ¿no es cualquier rato, eh, la deuda externa pues ha crecido de, de manera muy enorme, el han pedido que acudir al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional es un banco que exige que se le pague lo que si uno se le compromete. Entonces, para eso, además te dice, pues tienes que subir las tarifas de los servicios públicos, tienes que eh, disminuir la renta a los, a, a los jubilados, tienes que quitarles, eh, ¿no? ciertos beneficios a los jubilados, bueno, y una serie de, eh, de, de condiciones que pone a la Argentina, y si la Argentina quiere, o un país, en el caso del Ecuador también puede suceder esto, que se, se somete a esas condiciones, pues entonces no puede llevar adelante una recuperación de su aparato productivo. Eso está pasando en la Argentina, pero es básicamente, porque ...que ha habido un cambio en el de modelo económico. Eso es importante entender, cuando hay un cambio de modelo económico... ...de pronto acude eh, los gobernantes, acuden a estos organismos internacionales... ...y estos organismos internacionales, bueno, te voy a poner... ...ya nos ha pasado, ¿no? Además ya nos ha pasado, yo me acuerdo un año cuando el gobierno pidió... ...un crédito al Fondo Monetario porque no había eh, plata para pagar aguinaldos. Y si no pagas aguinaldos, ¿no es cierto? Entonces puede ir un problema... El Fondo Monetario dijo, bueno, pues no hay problema, les, les hacemos prestar o les prestamos, pero bajo la condición de que ustedes privaticen, o no, no privacen, vendan sus eh, eh, plantas ¿no? de, de, de transformación del de petróleo, sus refinerías. Ustedes venden refinerías, pero además venden también esos, esos hornos de fundición que tienen en vinto. Eh, tal fue la desesperación de ese gobierno que lo vendió, pero en una, en una baratilla tremenda. ¿no? Que luego este gobierno recupera casi. Uh -huh. Esas condiciones que estaban poniendo cuando tú adquieres deuda externa para cubrir gasto corriente. ¿no? Ese es un exhortamiento. O sea, ¿para qué ah, me está prestando? Debida. Claro, para, lo importante de la deuda es. Uh -huh. Bueno, es importante cuánto estamos prestando, pero ¿cómo se está utilizando? ¿En qué lo voy ¿Me a ¿Me estoy diseñar? prestando para pagar sueldos o me estoy prestando para nos dinamizar proyectos? Eh, eh, hay ah, hay, hay, ahí está el miedo, ¿no? Y de hecho, de repente la crítica. Dice, nuestra deuda externa está creciendo y que van a tener que pagarles pues, los hijos y, y, y más adelante todavía. cuál ¿Cómo entendemos este...? Primero este lo que movimiento? hay que entender es eh, en términos para no complicarnos, ¿no es cierto? Porque se puede complicar con indicadores. ¿Cómo se está utilizando la deuda externa? La deuda externa se está utilizando en infraestructura, 42%, en, en, en el sector agropecuario, el sector de saneamiento básico, en comunicaciones, en multisectoriales, así todos estos son, la mayoría de estos son proyectos productivos. Ese es el uso de la deuda externa. En términos de deuda externa, eh, entiendo que sí que algunos intentan hacer preocupar a la población, diciendo que estamos debiendo tanto que estamos, nos estamos hipotecando a las generaciones siguientes. No es cierto. Eh, hemos llegado a un momento en el que la deuda externa externa per cápita ¿no? estaba por eh, teníamos una deuda de 10 y nuestro per, per cápita y nuestro per cápita era 5 o sea ¿no? eh, llegamos a, en años anteriores incluso llegamos más allá y ahora el, la medida es eh, eh, estamos como 4 tenemos un, un, un producto per cápita per cápita de 3.000 para redondear de 3.000 dólares y nuestra deuda per cápita es de 700 dólares. Entonces hay como tres veces, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad, la solvencia que tenemos en términos per cápita. ¿Qué es el per cápita, el total de la deuda, se divide entre el número de la población. ...estamos hablando de ah, tiene una capacidad... ...tenemos una capacidad, una solvencia... ¿no? ¿sí? ...de responder, eh, por una parte... ...el indicador, ese, hay una solvencia... ...hay liquidez para, para responder a la deuda... ...y por otra parte es importante... ...enterarse y saber en qué se está... ...utilizando la deuda externa. ¿No es lo mismo en gasto corriente... ...que en gasto. Claro, no tiempo? es lo mismo en gasto corriente... ...porque es realmente el gasto corriente es gasto... ...no, sea, no se recupera, no es cierto. No, no, ¿sí? no, no, no, ¿sí? no, no En cambio cuando tú eh, llevas a proyectos productivos... Esos proyectos productivos... Entonces, ...empiezan a funcionar y son ellos mismos... ...además nuestra deuda externa es de mediano y largo... Largo plazo, no es de corto plazo. Entonces, esos proyectos en el mediano plazo se van a terminar y van a empezar a funcionar. Ya empezó a funcionar, por ejemplo, Bulo Bulo, ya empezó a funcionar y, eh, y van a seguramente adquirir en los próximos años su capacidad plena. El caso de San Buenaventura también. Entonces, eh, si son para estos proyectos de deuda, estos mismos proyectos con el funcionamiento tienen que empezar a pagar, a pagar esa Perfecto. Entonces vamos nosotros a, a, a ver eh, estos indicadores en términos de deuda. Eh, me gustaría ir con uno más, eh, con el riesgo que pueda existir, y con eso voy a ir cerrando también la entrevista, eh, con el tema de los incrementos, eh, con el tema del doble aguinaldo y con esto que en esta época electoral hemos visto que ha sido observado también, eh, electoral, eh, ¿no Y eh, política y en periodo de elecciones. ¿Cuánto puede afectar? ¿Es una medida que afecta, que no afecta? Hoy se está cumpliendo un pago de segundo aguinaldo. Si la proyección es del 4.5% y se cumple con ello, pues tenemos por el mismo decreto esfuerzo por Bolivia otra vez. Eh, ¿qué, ¿Qué permite este tipo de políticas? A ver, es, esa política hay que entender, por una parte, desde uh -huh. el... el el uso que hace el trabajador cuando recibe incremento, ¿no? Si el trabajador no, no se lo lleva a los paraísos fiscales el incremento, ¿no? Es el trabajador lo que hace es consumir, por lo tanto dinamiza el mercado interno. Por una parte es eso, ¿no? Y entonces es una medida que más bien incluso por vías directas e indirectas bajo favorecer a la inversión, o sea, los productores bolivianos eh, tienen que producir más para poder responder a, al consumo de este, por, de este el resultado, de este incremento salarial, del segundo aguinal. Es una redistribución. Pero además, hay que tomar en cuenta, y hay que puntualizar, que el presidente, los ministros y las personas que están por los 18.000 ¿no? no van a tener incremento salarial. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que se está estrechando la brecha entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos ingresos. Es una política de redistribución para que la brecha que era enorme, era una brecha enorme, se vaya disminuyendo eh, obviamente paulatinamente. Ahora ¿no? No, no vamos a llegar igual a igual, pero es importante disminuir esto porque por, por, por abajo los trabajadores, los que tienen ingresos menores, en realidad son consumidores y muy buenos consumidores. Entonces, se está dando dos cosas. Uno, uh -huh. que se está dinamizando el consumo y por otra parte, se está estrechando la, la brecha de diferencia que hay entre los altos ingresos y, eh, y los ingresos bajos. Muy bien, quiero agradecerle por habernos acompañado, sé que hemos abordado algunos temas así. Muy... Temas puntuales, pero lo importante darlos a conocer. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. No, lo yo. Muchas gracias. Lo vamos a esperar en otra oportunidad hablando de la economía de nuestro país. Vamos a proponerle una nueva pausa en instantes. Retornamos, quédense con nosotros y volvemos.